Eh, hola gente de Venezuela, bienvenidos a un nuevo video. Estamos aquí con un mono, con el Fernández y con un mascapito, el Chalito. Hello, okay, ¿qué me hola. Say, ¿quién, qué, ¿Quién está ahí? Dale cabrón, se gana. Ya miren, síganme. Yo no sé el lugar, ya, no. me, me lo sé de memoria. De hace. Resulta. ¿Qué están? lo veo Chalito, mascapito? Yo lo veo a buscar. Aquí estamos. <tose> Porra, no, Venezuela? no Venezuela. Bueno, siento que no va a aparecer un creeper en la cara y no quiero eso. Me no aparece un creeper, no puedo gritar. Me cansé. No sé, pero yo lo único que sé es que no quiero que me aparezca. Ay, lo único que sé. El mono del mono, del mono. Corre. Verse un creeper. Mierda. ¡Ay, concha, me apareció! Me apareció, corre, corre, corre, corre. Ay, hermano. Pues solo tengo que ir por este cerca, cabrón. El mono cerca. Pero pero no, espérenme, oye Julián, dónde estáis? no sé, tú no me esperaste. Pasos, pasos, de alguien corriendo. De verdad, chelito, ¿Sí? estoy con el Julián. Yo si sí, estoy con el acá de pana, hermano. Ya sé por qué escuchar, el... ya sé por qué escuché pasos porque literalmente me asomé y lo corta el loco está al frente mío. Ah Vamos, come on Vamos, todos, ah Puta, pero Fernández, déjame respirar. Yo igual me estoy cansando Pero es que tú duras más que yo Vamos. O sea Shari mm. ya, ya, ya, no, ya está ya, está ya ¿Está dónde? Aquí ya. Deberíamos dejar de correr un poco O sea, no creo que me aparezca nada en realidad Concha de concha, ¡No me quedes conmigo! Fer, ¿te está matando? Oh, no. Alguien, alguien sirvo al, lo, al lado mío ¡Me mata! Es muy aleatorio, entonces eso, eso es el problema En cambio el monstruo, tú escuché cuando viene y ya podía evitarlo corriendo En cambio el screamer, el screamer te aparece en cualquier lado Lo peor es cuando viene el monstruo y te aparece el screamer. eso es lo peor Ya man, yo estoy corriendo, estoy corriendo arriesgando mucho man, mucho lo pillé, lo pillé. Dale, entra luego. final el chalito no ayudó en nada. El chalito, es un chalito, un... El chalito, se fuma un blan. Viene, viene, viene. Sí bueno. viene, viene. Ustedes está que usted lo porque yo voy a los cuestiones. Te voy a matar probablemente. Poto, poto. No, chalito, correte un poquito atrás. ¿vale? Chalito, córrate. <ríe> ¿Qué le pasaba? Es que probablemente va a venir a por mí. Pero eso no, era... si sí, está aquí en la puerta, está en la puerta. ¿Te iban a matar? Por eso mismo. Pensé que me iba a matar, pero no. Los me <ríe> brazos Listo, me los pirruné. Me <ríe> los pirruné, loco. ¿Concha viene? Los va a matar. Si, sí, hermano, este es el Fer, literalmente. Acá van a ver al Fernández. Eh, no, acá limito. tenemos que estar en silencio. Si, sí, pues. ¿Qué silencio, no O sea que cuando venga, nos agachamos y nos sí. caminamos. Si, sí. no, si sí, sí, podéis caminar agachándote. Mira. Pero nos tenemos que quedar quietos. Pero sí, pues. Pero la idea es estar agachados, pues. Pero igual te podéis quedar quieto parado, pero si te movís parado, te morís La idea es estar agachado y moviéndote. Mira. Si te movís así. Que un solo sonido. El me va si viene. Eh, va, va, va, va, va, va, va, va, va. Me cagué entero. Buscar llaves. La tontería Abrí una caja y un loco estaba al lado mío. Pero Fernando le dado ya a la puerta de allá. Allá hay más. No, no, no. ¡Ay, hermano! ¡Ay! Te, te olió la cara, man. Te olió la cara. No, pero Fernando no, pero, eso, eso no es una tontería ya listo Pero a la derecha pues allá hay una puerta con hay más tonterías para buscar Buena bola hola Hola Ya la pusiste Si no son para todas son tonterías que hay que pillar Oh no me traten de tonto Pero si el charito yo no soy ¿Por qué siempre buscáis en el mismo lado Porque en el mismo lado he pillado todas ¿Qué? ¿Eh? En, en ¿Cómo? Lugar. Y te voy a decir, Fernando, ¿por qué siempre vas a buscar el mismo lado. Es horrible. Cuando ¿eh? Ya, silva, va, silva, Silva! silva uh. corran! <risa> <risa> <risa> ¡Qué boca! <ojo> de... <risa> no ¡Qué boca! ¡Qué ¡Qué boca! ¡Qué ¡Qué <risa> me arrima Corre Corre con Teto Viene ya. Julián, viene Pero pero si yo estoy acá Pero no me caes conmigo, no me caes conmigo antes voy a buscar otra eh, en otras habitaciones eh, eh, los botones Bot <risa> Tenéis eh, <tenés risa> que dar a las habitaciones y son botones rojos Tenéis que darle clic y se prenden Cuando todos se prendan Cuando todo encendió Vamos a poder salir Tengo miedo ¿Y cuántos botones son? Son como 10 O 11 Acá ya había el botón prendido mucho ¡Sí! Es <ríe> que yo estaba viendo esa ¡Corre! El, el muy escapito para este juego no, Pero para este mapa así. O oh, para este mapa así? Pero man. Pero si ya Te estoy diciendo Yo sé que me moría, pero en realidad el, el bicho ni venía por mí ¿Ya ven para acá Fernanda Fernanda es ¿sí, o no? ¿Qué, allá? Corra, Venezuela, Venezuela, Venezuela, Venezuela. Venezuela? Venezuela. Para acá, para acá, Venezuela? para el mismo no. Venezuela, Venezuela, Venezuela. Corre, corre. Corre. corre está conmigo. Da lo mismo. ¡Corre, corre! corre. ¡Me está No, por dónde! Venezuela, Venezuela. no, no, no. Ay, no me... Está yendo no. para donde usted, sí, está yendo para donde usted Yo ya pasé. ¡Corre! ¡Ay! Pase mi pana. Dale, pasa, pasa, pasa, pasa, pasa, pasa, pasa, pasa. ¿Para dónde tenemos pasa, que pasa? pasar? Para el inicio, para el inicio, después vaya a la izquierda a donde está el spawn y vas ahí a la puerta donde dice. donde tiene como símbolo, donde dice exit, like click. ¿Y tenemos que el ahí? Sí, es, bueno, no es necesario, necesario. Hermano, pero es que está más pegado a mí que una pulga. Wow. Bueno, está lo mismo, total, igual ya estamos llegando. Ay, me cagué entero, man O sea, te deja sí. ver mejor, pero prefiero es que no sé, siento que la gama no era ser el Municafe. ¿Pero dónde están cabros se perdieron? ¿No sé. ¿Nos te gustan los negros? O sea, los cafés. ¿Leral? Bueno, fue un pelo. Es todo blanco. Ay, me clavé una. ¡Ah! Me, me rajé la pierna. ¡Ahí <risa> viene el mono! ¡Ahí viene el mono! ¡Corre, corre, corre, síganme, síganme! Hermano, pero es muy blanco todo. O sea, es como yo Ya yeah. Tengo miedo Porque es una light O sea, o sea es como yo de blanco Chiquillo, me quedo atrás, me da miedo ¡Era para la derecha! ¡Era para la derecha! ¡No, de puta! ¡Cuidado a la izquierda! ¡A la izquierda, a la izquierda! ¡Cagué, cagué! ¡Cagué, cagué! ¿Me mató? No, mira mira atrás, puño, mira atrás, puño ¿De verdad? con, Si no tenés pantalones, ¿cómo? Concha, no, concha, concha, concha, concha. Chalito, hermano, hermano, el loco, loco estaba en mi cara. El light se ¡Puta! ¡Qué ¿Cómo, cómo? Chalito, son malas palabras, se lo voy a decir Toma, mamá. No voy a mamá. Chiquillo, los pillé. Eh, hermano, te, Chalito te mató el bicho. Sí Veo al bicho al frente mío y está sin pantalones. <risa> Estoy listísimo para salir corriendo porque man, chalito. ¡Hijo de puta, Julián! ¿Qué hice yo? ¿Qué hice yo, para Alguien silbó, alguien silbó. Pero yo no sirvo, yo no sirvo, hermano. Si ¿Sí? el mono que sirva para confundirte a ti, para caer con él. Me vio, que me, sin, vio, me vio, me vio, me vio, me vio, me vio, me vio. Corre, corre, corre, corre, corre. Eso corre, es lo que corre, básicamente corre. Es el mono, para después confundirnos y hacernos como que fuéramos como que él fuera nosotros, pero no, no nosotros. Corre. Cague. ¡Me mató! ¡Qué hijo de puta! Hermano, pero es que si me lo que me al quedo... ¡Al fin! ¡Al fin! ¡Vamos! ¡Minecroft! ¡Al fin me gusta! ¡Y no, yo te cono una fin. vida! Oh, bueno, ¡Corre, corran, corran, corre por su vida! ¡Corre por su Hermano, ayúdame poco, hermano. ¡Corre! Hermano, Joaquín, 220722, corre. ¡Ah, Chucha, ¿qué es eso que está también. Se te, está va, te va a matar, hermano. Se te estamos diciendo que corré. ¡Pero es para allá cómo se anda a la izquierda! ¡Cómo se anda a la izquierda! ¡Cómo se anda a la izquierda! ¡Cómo se anda en la izquierda! ¡Cómo se en la izquierda! No gaso. caso. Estoy cagado de miedo, hermano. ¡Corre, Fer! ¡Corre, Ay, Fer! ¡No me químila la pantalla! ¡No me químila la pantalla! Sí, porque, hermano, ya no está lejos tuyo, pero, hermano, sigue al, al lado nuestro. hermano, estoy cagado de miedo. Este es uno de los poderes mapas del juego. Por pues la atención que... Bueno, señor sí, igual voy a tener que venir acá porque, si no, no voy a ganar nunca. Hermano, estoy cansado. ¿Dónde hizo. Hay que ir mismo. acá es derecho. Pero, Fer, dónde? Para acá, para acá. Por acá. Corre por tu line. Corre por tu fucking line. Hermano, no, no puedo creer, hermano. De Kobe Ay, hermano, escuché algo muy feo. Sí, hermano, es que hermano está rompiendo todo, con todo el obstáculo. Oh, hermano, esto. Es que, hermano, esto, esto no es que. No, no sé Hermano, ¿cuándo se acaba esto? No es para acá, no es para acá, no es para acá. Hermano, I am, am scary. Fernando, si esta cuestión sí si tiene fin, pero hay que correr mucho. Si yo y el salito, si nos pasamos, ¿cierto? ¿sí ¿De la el salito? Cuando sí. terminamos pasando. No, no, no, no, no, no, no, no, no. Eso es lo que no quiero, salito. Pero creo que no. Mira está mira, tuyo, mira está mira está mira está el antes de que pasemos, antes de que pasemos, antes de que pasemos. Oh. Puta que digilo, ¡Miraste! miraste. No, sí lo vi, sí lo vi, sí lo vi Si sí, hermano, es como el mono de esos carayos Mira atrás, mira, mira, mira ¿Qué color Hermanas Hermana, es que va mira, encima mira, mira. la sirena Acá hay uno azul, pero es Es el botón de la salida Uy, uh, que son pesados Pero mira, como, tiene que ser de esta forma, mira Acá mira, acá pide el morado y acá es rojo. ¿Y por dónde se pillan? No, el chido sabe, está programando el Espérate. ¿Cómo salgo? Eh, Confirmar. ¿Ahí es lo hay? El... No, si, sí, sí, ya lo pillamos. Sí, ese fue el que yo antes yo había dicho. Ah, ya. Entonces, ¿cuántos rojos? Hay aquí hay okay, uno rojo, aquí hay okay, uno rojo. También lo pillé. ¿Uno rojo? Dale. Sí, ya. Ah ya, entonces pillamos un rojo, entonces eso que a uno. Uno, uno. Ya, entonces uno. si no pillamos ningún green. Un rojo y después. Ah, mira. Si no pillamos ningún green, green ponemos. Cero. No, mira, si no ponemos ni, si, no, si no pillamos ningún green, cero dos. Verde. Oh no, no entiendo. Entonces no, yeah. Oye, oye, pero una duda, estas cuestiones grandes de aquí no cuentan como un, no. uno gris y uno azul No, no, no ¿Seguro? Sí no, no, no, no, ¿Lo logré! ¡Lo logré! ¡Lo logré! ¡Lo logré! ¿Y cómo era? Era 1, 1, 1, 3, 3, 6, 17, 8, 5, 7, 8, 5, 7, 8, 8, 5, 7, 8, 5, 7, 8, 8, 5, 7, 8, 8, 8, 85, 8, 8, 8, ¡Ay, está! ¡Uy, no seas capo! Y el ferro me ponía 1, 3, para? 8, 7, 8. Una, un amigo le preguntó cuánto era 5 eh, por 5 a la profe. Y, pro, y la profe, ¿qué le hizo? Nada, le dijo. A, tu, la a tu papá me lo brinco. A tu papá me lo brinco. Creo que nací. No, sí. Igual sale Creo mejor, ¿por es pú. por el culo de la porque inco? Es... No, porque, no, porque, es... porque el... el niño le iba a decir por el culo de la inco, porque la profesora le iba a decir, a tu papá me lo brinco Para contestarle ¿entendí? Ya, 112 O sea, 12, 41 Prueba con 12, 41 No era 98, 85 hecho cuánto? 9, 8, 8, 5. 9, no 7, 4, 31. Si sí era. Sí ya, era. bien, bien, bien. Se fue. No, no pasa nada. No ya. Ya. Ay, no, otra matemática más. No. Este ya no sé cómo se pasa. Ya. Si no sabemos. Ya, pero déjame ver. Ya, se te enoja. 99514. Ya yo lo hice. ¿Es así? No. Tienen que poner una Y minúscula. Proigan la N minúscula con la Y la N con, con con la Y minúscula. Se hizo. Así que ahora pasemos por acá. Y ah, vayamos a la puerta. Ya era por yes or no? Me gustaba que en el otro no hubiera monstruo. Pasaba la F punto inteligente. No, es que de hecho todavía know? me está grabando. ¿Por qué un you noof? Know? ¿Soy noof? Sí. ¿No? sí. ¡Ay! No... ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! No quiero spectear, no quiero pactear, no quiero spectear, no quiero spectear. Ay, oh Miedo los dos. Si no estamos juntos vamos a morir los Mira, vuelve al casillero del inicio, vuelve al casillero del inicio. No, hermano, no se dónde está el inicio. ¡Lo me está acá! Oh. Escuché algo... Me mató, hermano. ¿Y cómo es el bicho? Es que, man, tengo miedo porque lo escucho acá al lado. Tiene el ojo blanco. Sí, y es como un golem, es como de arena o algo así. No ni Es raro, hermano. Pero bueno, es... que, mantengo tengo miedo. Pero no tanto miedo, la verdad. Ay, ay, está acá, me mató. Hermano, salgo 10 segundos del casillero. Man, aparece mi... Ay, mi la cámara, la recuperé una foto, No como para le la escuela a la escuela, no. ¡Mamá, no ¡No! Chalito! ¡Oh, hermano, Chalito! ¡No te voy a dejar ir solo! si te estaba siguiendo a ti, Julián? No, si sí me di cuenta, si sí me di cuenta. Se te iba ¡Te moriste! ¡Ah, malo de no, mierda! Chalito, tenemos que ir para allá, José una no, no, no, está ahí? Pero, justo oh, está Chalito? ¿Está ahí solo? ¿No viene para acá, cierto? ¿Pero dónde está ahí? Pero, Chalito, puta, pero es que... ¡Oh, hermano, tú eres ciego, Chalito! Mi hermano, es la muerte del conf... Ah, bueno, yo me voy a acostar. Chau. Chau.